Me saluda el profesor Mario Héctor Bogel. En este encuentro vamos a hablar de planificación estratégica matemática y cómo la planificación estratégica matemática ayuda a una organización. ¿Sabes tú por qué 9 de cada 10 planes estratégicos están mal elaborados y crean muy, muy poco valor? porque se basan en el pasado o en el presente, pero no en el futuro. ¿Por qué? Porque no aplican metodologías ni herramientas para explorar lo que podría suceder en los múltiples futuros que pueden afectar a una empresa. Y esta es una gran limitación para las consultoras tradicionales que elaboran planes estratégicos, pero nunca Exploran el futuro por ejemplo realizan el análisis del diagnóstico organizacional en el análisis foda el pestal la matriz bcg la matriz f o f la matriz mp entre otras todos estos análisis solo revisan el presente o el pasado no el futuro son muy útiles claro que son útiles pero para el poa para el plan operativo anual no son útiles para el plan estratégico aunque erróneamente se las utiliza para eso ahora mira qué curioso los honorarios para una consultoría POA y plan estratégico matemático PEM son menores que los honorarios de una consultoría tradicional ahí tienes una dirección de internet en el primer comentario te la vuelvo a repetir para que consultes si te interesa. Si te animas, yo sé que el 99% no se anima, revisa ahora tu plan estratégico o el de alguno de tus clientes o entra a Google y escribe plan estratégico y te vas a encontrar que tienen objetivos operativos, no estratégicos. Aumentar ventas, mejorar la fidelidad de los clientes, certificar por ISO, todos objetivos operativos, dependen de las operaciones, no son de largo plazo, no son estratégicos, todos son operativos. Y si no tienes tiempo, descarga ahora un documento PDF con toda la información, 42 páginas. Esta es la dirección para que lo descargues. En el primer comentario también te dejo esta dirección para que la copies directa. Ahora, hay algunas empresas que ya tienen éxito, logran resultados, les va bien, tienen éxito, pero solo logran el 50% de lo que podrían lograr. ¿Por qué? ¿Por qué logran nada más que la mitad? Porque tienen solamente objetivos operativos disfrazados de estratégicos, pero no tienen objetivos estratégicos. Solo ejecutan objetivos operativos y cero objetivo estratégico. ¿Por qué ocurre esto? Porque hacen un diagnóstico organizacional que solo analiza lo que ya pasó o lo que está pasando, esto es útil para el POA, no para el plan estratégico, usan el FODA, ¿para qué sirve?, es una foto del estado en que está una empresa, no del futuro, del el estado, usan el PESTAL, que analizan?, aspectos políticos, económicos, sociales de hoy, no del futuro, analizan el presente, Utilizan la matriz de BCG, solo analizan el panorama presente y del entorno presente, no del futuro. Y también tenés la matriz F o, F o F, que solo agrega un criterio subjetivo de calificación o ponderación presente de la empresa. Y tenemos también la matriz MP, que solo analiza factores presentes internos o externos, para la empresa. Ninguno estudia el futuro. Con estas matrices se hacen planes estratégicos basados en el presente o en el pasado, no en el futuro. Esto es lo que ocurre hoy en las organizaciones, en la mayoría de los planes estratégicos de las organizaciones. El riesgo es de tu empresa. El plan estratégico elaborado de este modo deja a tu empresa a la deriva, a su riesgo, el futuro de la empresa. La consultora te entrega un plan estratégico que no aporta valor porque está basada en el pasado o en el presente, no en el futuro. Es un error estratégico que el resultado de estos análisis crean malos objetivos. No son objetivos para el futuro, son objetivos del presente puestos dentro de un plan estratégico. Ese es el error. ¿A vos te parece lógico seguir utilizando matrices que son útiles para el POA, pero que no sirven para el plan estratégico? A mí no. A mí no me parecen. Para mí... Esto es una equivocación. ¿Quieres apostar? ¿Apostarías tu sueldo? ¿Que los resultados del presente y del pasado de tu empresa, analizados con foda y con pestal, se van a mantener en los próximos tres o cinco años? Yo no lo apostaría. Por lo tanto, los objetivos que se crean de este modo solo ponen en riesgo a tu empresa. ¿Cuál es la solución? Bueno, la solución para quienes exploramos el futuro son las weak signals y hay que validarlas matemáticamente. Michael Porter, Igor Ansov, Prahalad, los grandes gurúes de la estrategia, dicen que las weak signals son débiles señales en estado de gestación. De ahí salen oportunidades futuras y debilidades o amenazas futuras. Con las weak signals se descubren amenazas futuras y oportunidades futuras que el FODA y el PESTEL y otras no logran descubrir. Las oportunidades futuras crean verdaderos objetivos estratégicos y las amenazas permiten anticiparse para mitigar esos riesgos. Mira algunos ejemplos. En primer lugar, en Colombia, esta empresa pública que fabrica municiones y que le vende a toda América, a, to a todos los ejércitos y fuerza aérea, me dice este, el almirante que la consultoría superó sus expectativas porque hemos hecho análisis científicos matemáticos. En este otro ejemplo, este máster ingeniero licenciado Philips de la Universidad de Lima logra descubrir 15 oportunidades futuras y 23 amenazas futuras que el FODA no permite descubrir. Acá tienes un ejemplo más. Cuando fui a hacer el plan estratégico en la Universidad de Atacama, en la UDA, ahí está un doctor en ingeniería. Él es director del plan de la del área de planificación estratégica, dice que descubrió 13 amenazas futuras y 14 oportunidades futuras. Hay más ejemplos, muchos más, descárgalos en esta página de 42 páginas, ahí está la dirección, en el primer comentario te dejo esta dirección para que lo hagas clic directamente si te interesa este tema. ¿Cómo elaborar un plan estratégico matemático, PEM? ¿Quieres saber cómo puedes elaborar un plan estratégico matemático del futuro de tu empresa? Aprende, aprende de los que ya lo han hecho, de quienes han logrado mejores resultados. Yo te invito a que explores el caso de organizaciones públicas, empresas y pymes. Permíteme sorprenderte estratégicamente. Yo puedo ayudarlos a ustedes a alcanzar objetivos más rápido utilizando menos recursos. Me baso en matemáticas. Las matemáticas nos ayudan. No hace falta conocimientos matemáticos. El software hace los cálculos. Usamos matemáticas para crear un plan estratégico, para elaborar una estrategia que tenga más posibilidad de éxito. Una de las razones del éxito de tu, de tu empresa es un plan bien diseñado orientado al futuro. Una de las razones del éxito de tu empresa dependerá de qué tan bien hecho esté el plan estratégico a futuro y en eso yo puedo ayudarte. La otra razón es la creación de un área de inteligencia competitiva. En esta época de alta incertidumbre hay que dar seguimiento a las fluctuaciones del mercado en base a tus objetivos estratégicos. Tengo la experiencia, tengo toda la metodología y las herramientas. Mira, algunos tienen éxitos pero no están satisfechos. Si tu empresa tuvo mucho éxito pero no está satisfecha, explora un plan estratégico matemático, Cambia, busca una nueva forma de elaborar la estrategia de tu empresa. Logra para el año 2023 mejores resultados que tu empresa antes nunca logró. Elabora un plan estratégico matemático. ¿Por qué? Porque cuando lo elabores vas a notar la diferencia entre planificar solo en base al pasado o al presente, en cambio balanceadamente también planificar el futuro. 100% de resultados, porque vas a ejecutar objetivos operativos y objetivos estratégicos, que hoy no ejecutas, tú ejecutas solo operativos, mira tu plan estratégico. Descarga este documento. Acá vas a tener mucha información. En el primer comentario te dejo esta dirección para que accedas directamente. Bueno, muchas gracias por escuchar esta presentación. Te saluda el profesor Mario Héctor Vogel. Hasta la próxima. Muchas gracias.